Las cosas están como están, ya lo sabes. Sin embargo, más allá de los rumores, más allá del sensacionalismo que intenta vendernos algo, más allá de, esa, de ese intento mal disimulado de instaurar miedo, creo que hay cosas que están en nuestras manos. Ya me gustaría un mundo distinto. Ya quisiera medios de comunicación que estén educando, concientizando, tranquilizando en vez de esa tendencia necrofílica de ir contando muertos. Eh, sin embargo, creo que podemos hacer y mucho eh, en la medida en que a partir de este panorama, lo que tenemos es esto. Y bueno, pues, ¿qué hacemos al respecto? ¿Podríamos mejorar nuestra nuestra alimentación. Sí, sabemos que en tiempos como estos eh, dependemos de nuestra calidad inmunológica, sí, dependemos de aquello que constituye nuestro estilo de vida, los hábitos, las creencias. Y creo que en ese sentido es muy importante poder enfatizar en la alimentación. Me parece muy extraño, sospechoso, que, que, se esté, que no se esté hablando de los alimentos que no son alimentos. Creo que hay que formar nutricionalmente a la población, en vez de estar escuchando a los líderes de turno, hablando cosas que ni ellos creen. Creo que es importante dar más espacio, más importancia a a la forma de alimentarse, no puede ser que un bachiller no sepa alimentarse, no puede ser que un adulto no tenga ni idea de nutrición. Es increíble que uno pueda estar alcanzando la tercera edad y no sepa alimentarse de manera correcta, equilibrada, alcalinizar su cuerpo, saber hidratarlo, saber qué nutrientes necesita el cuerpo para funcionar bien y en especial aquellos alimentos que fortalecen nuestro sistema inmunológico. Dependemos en tiempos como estos de la calidad inmunológica, de nuestro mecanismo autocurativo, de nuestras defensas naturales. Pero ellos a su vez dependen de que les proveamos de los nutrientes adecuados, de los alimentos precisos y que fundamentalmente evitemos consumir lo que interfiere, lo que intoxica, lo que los desequilibra. Hay bebidas que tienen mucha publicidad y colores sospechosos que son absolutamente inmunodepresores, es decir, que atentan contra nuestra inmunología y no están prohibidos. Ni siquiera hay una advertencia de que esta bebida o estos alimentos, esa comida rápida, comida chatarra, es eh, perjudicial para... Nuestro sistema inmunológico, en tiempos en los cuales necesitamos tener las defensas en buen estado, en vez de estar esperando soluciones externas, comencemos, no importa que no lo digan oficialmente, tú sabes que nuestro cuerpo está equipado para poder autocurarse, autoequilibrarse, tenemos una fuerza autocurativa, pero depende ella de nuestra vitalidad, de pues de que estemos sanos, y eso a su vez depende de los hábitos que tenemos y de la manera como nos alimentamos, de las cosas que ingerimos, comencemos eliminando todo lo que está saturado de químicos, colorantes, conservantes, saborizantes, y a continuación cualquier bebida que no sea agua y a continuación cualquier hábito antisaludable. Poco a poco, alimentándote de lo que realmente necesita tu cuerpo, verás como tus defensas mejoran y que cada vez es menos probable que te enfermes, cada vez te enfermas menos y menos al punto de poder preservar la salud, ese equilibrio dinámico en las más diversas circunstancias sin novedades patológicas. Esto como siempre para que los reflexiones, ya sabes, las soluciones auténticas están dentro de uno mismo. Reflexiona, compártelo y encontrémonos constantemente en este mismo canal. Gracias.